Cruz, primero un saludo, colega, y vamos a ver, eh, es lo que, lo que tú dices es lo que llamamos la historia oficial, es decir, eh, los Estados han generado mm, y han, mm, la, la historia oficial, han puesto siempre una gran atención a, a controlar el discurso que los docentes eh, emplean en, en, la docencia, en la docencia sobre todo en, en enseñanza media de lo que es la historia de las naciones respectivas y, y ahí es donde es muy importante que la comunidad de historiadores asuma eh, el concepto de identidad para, para no dejar a, a las clases dominantes de cada momento digamos el monopolio de la de la historia oficial debemos hacer en ese sentido historiografía crítica pero hasta ahora, si no lo podíamos hacer tan claramente, es porque nos colocábamos en un nivel subalterno. Es decir, por parte del Estado, tiene muy claro que, que lo que les interesa es la historia de México, la historia de España, la historia de Bolivia, en los viejos tiempos, ¿no? en los actuales, con que se está planteando de otra manera. Y nosotros, a la hora de hacer historiografía y de investigar la historia, la investigamos, la investigamos no de una manera total desde el punto de vista de la identidad, sino de una manera fragmentaria. Hacemos historia económica, hacemos historia política, hacemos, en fin, incluso historia de las mentalidades. Hay que hacer historia global e historia identitaria para poder enfrentar a la historia oficial una historia eh, que, que tenga más base popular eh, y, y una historia que tenga más base eh, científica, porque naturalmente estamos hartos de la manipulación que se ejerza, que se pueda ejercer desde los poderes del Estado para llevar el asco de la historia a sus arreglos. Ángel, esper, esperamos a que nos, nos traigas más noticias. Sí, sí, estamos acá, bueno, tenemos a Kivali, acá por ejemplo hay una pregunta, una pregunta en particular, por ejemplo de Ada Marina, a Lara Mesa, que, se pre, que pregunta, ¿no? ¿A qué se refiere cuando habla de un gobierno global? Lo he leído en su blog y ahora los... Bien, pues eh, yo creo que, que una anomalía tan grande como es que... Pregunta, profesor, sí, y... lo entiendo. A ver, eh, también hay una pregunta de Saúl Seyes. Eh, pregunta, ¿cómo ve el proceso boliviano inmediato? Bien, de, de, primero, el gobierno mundial. Eh, yo, eh, yo preparé un, una conferencia... Para. Está, des, está, está con el micrófono. Apagado, perdona. Sí, se me apagó, no sé cómo. Bien, perdón. Primero respondo a, a la pregunta sobre el gobierno mundial. Decía que yo eh, preparé un, una conferencia para eh, el año pasado para un congreso americanista, también celebrado en San Petersburgo, sobre los fines de la historia. Y me encontré que aparte de los fines desastrosos, que, de autoritarismo, de terrorismo, etc., eh, de fundamentalismo que se nos presentan, pues desde el punto de vista, ya, ya no digo eh, social y progresista, sino incluso humanística, no, no había muchas perspectivas se puede analizar la experiencia del socialismo en el siglo XXI pero como sabemos el balance es de, de muchos claros de claroscuros no claroscuros o sea habría habría que verlo de todas maneras no ha sido sumido más que asumido más que eh, una zona de, de América Latina y, y entonces yo, yo creo que la urgencia más importante y, y a lo que tenemos que sumarnos es a lo que algunos han llamado la necesidad de un Parlamento eh, de un, y de un gobierno eh, mundial democrático. Porque es una anomalía de que eh, en un mundo donde la democracia se está extendiendo tanto, el gobierno del mundo está en manos de, de, de un la gobernanza del mundo esté en manos de un gobierno oculto ¿no? de, de multinacionales y organismos que nadie ha elegido eh, lo, lo lógico sería eh, eh, extender eh, eh, las elecciones y la y la, y la, eh, y la creación de, de gobiernos de base democrática al, al, al mundo entero ¿no? eh, y eso si, si no se hace es por el hábito ya que tenemos de circunscribir a nuestra acción social, política, e incluso cultural y, y académica al ámbito estatal y, y dejar eh, el ámbito del mundo a unas entidades como son las multinacionales que solo buscan eh, su provecho económico inmediato y, y para ello han creado una serie de organismos que impiden que, que la ONU juegue papel alguno en, en, en la sociedad actual mundial y que sin embargo pues está el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Comercio Mundial, el, el G7, el, el G20, etcétera, ahí eh, gobernando el mundo, sobre todo para la economía, para lo que a ellos les interesa y dejando el, el resto de los temas que nos preocupan, como ahora pasa con el tema sanitario por por la cuestión de la pandemia, pues a, a la luz, ¿no? a que los Estados hagan lo que puedan. ¿Es necesario un gobierno mundial? que <tose> Eh, eh, democrático y de alguna manera a lo largo de este siglo en algún momento se impondrá, siempre y cuando las crisis a los que nos lleve la falta de gobernanza actual sean de tal envergadura que obligue a los estados a ponerse de acuerdo y, y, y convocar un, un, un, un, a través de acuerdos entre estados o de la propia ONU un, unas elecciones democráticas globales, digo que solo van a actuar por la vía de la urgencia y ahora ya hemos visto sobre todo lo estamos sintiendo especialmente en Europa que a consecuencia de la urgencia que supuso eh, la pandemia y los millones de, de muertos y de contagiados pues eh, estamos ahora eh, pues eh, volviendo a, a a Keynes y, y, y dejando arrinconado el neoliberalismo sabiendo de que hay que eh, in, invertir en la, en la sociedad porque incluso para el propio capitalista si se queda sin sociedad y si la gente muere y enferma pues tampoco hay beneficio, por esa vía llegaremos en algún momento a, a, a un gobierno eh, mundial eh, democrático esta situación no se puede sostener que la democracia ha nivel de un país determinado funcione más o menos bien pero que no funcione desde el punto de vista de la gobernación de del mundo, un mundo que cada vez está más interconectado y, y, y solo falta que en este momento que a las, a las digamos que la globalización de las comunicaciones y de la sociedad le, y de la economía le siga una globalización política después sobre lo inmediato en Bolivia bueno pues es eh, Bolivia ha sido una sorpresa muy agradable para los progresistas de todo el mundo. Eh, yo creo que son todas las encuestas. Eh, los historiadores, por lo menos en España, en las universidades, somos en nuestra gran mayoría de, de centro izquierda. Yo más a la izquierda que de centro, pero otros, bueno, quizás también más hacia el centro o hacia la izquierda, pero siempre con una visión progresista. Yo me pregunto siempre como un historiador no puede ser progresista porque en general las ciencias sociales y la historia tal como se, se ha entendido eh, a partir de, de de análisis del marxismo no se puede entender sin idea de progreso eh, la historia como disciplina no tiene futuro más que solamente refugiarnos en los despachos y en los archivos si no es como una idea de progreso y desde el punto de vista de la idea de progreso eh, eh, lo que ha pasado en Bolivia de, de un de un golpe de, de, de Estado, vosotros lo llamáis, que generó un gobierno que vosotros le llamáis un gobierno de facto, a, a unas elecciones democráticas donde volvieron a ganar los que habían sido de, de, derrocados eh, por el por presiones eh, militares y de, y, y de otro tipo, pues, pues es una nota de esperanza, no solo para, para, para Bolivia, para América Latina, sino para el mundo, porque eh, en el caso de Venezuela esa no es la situación, ni siquiera eh, del, del Ecuador. Por lo tanto, quiere decir que como dicen mm, eh, los eh, partidos políticos que salió de los movimientos indignados en España, eh, lo, lo que ha pasado últimamente en Bolivia viene a decir que sí se puede ¿no? entonces la verdad es una nota de esperanza y desde aquí mi felicitación a todos los que han sabido trazar una estrategia para no dejarse enmarañar eh, por el golpe militar y, y, y, confiando, y confiando siempre en la democracia y en esa mayoría eh, social que al final le dio a... Al, al, al partido más eh, la, una mayoría, una mayoría mayor que la que tenía anteriormente por lo tanto, enhorabuena y una nota de esperanza para el futuro de América Latina Gracias profesor, a ver, eh, antes de dar paso a Mamel, que quiere, quiere saludar eh, vamos, eh, nos siguen eh, mandando saludos desde México desde Perú, o desde Paraguay eh, también está, está Honduras bueno, acá hay una pregunta de Virgilio Rodríguez eh, plantea usted organismos supranacionales en términos políticos donde los estados en América Latina tendrían que integrarse bueno, esa es la pregunta de Virgilio ¿no? bueno, en América Latina ha habido ya un intento, ¿no? en América en América del Sur eh, el problema de los de los de los organismos regionales que se están creando es que empiezan por la economía ¿no? también pasó lo mismo en Europa ¿no? en Europa se ha empezado por la economía, por unificar el mercado y después pues, les ha sido, ha sido muy difícil pues crear una Europa política unida y una Europa social, de hecho tenemos un parlamento europeo pero con pocas atribuciones, una comisión europea con, con, también con pocas Atribuciones. Por lo tanto, eh, la experiencia europea debería servir de ejemplo para otros intentos de integración regional, porque si se empieza por la economía, puede suceder que, que no se vaya más allá de la, de la unificación económica. ¿no? Y, y lo que necesitamos es, son fenómenos de integración que sean no solo económicos, sino también políticos, y sociales y, y, y culturales. ¿no? Y eso es lo que falta. Pero la historia inmediata es, es extraordinariamente eh, dura, ¿no? Y Europa se ha, vi, se ha visto muy castigada en su papel en el mundo, etcétera, por no ha sabido, haber sabido completar la unión económica con una unión política y una unión social. Yo es la primera vez que veo una historia social. Los indignados decía eh, no, nunca más una historia de los mercaderes. Bueno, ahora con el plan para la recuperación económica eh, eh, que, que sigue a, a la pandemia pues es la primera vez que vemos eh, eh, pues eso, un, un plan social para el conjunto de, de toda Europa eh, la necesidad histórica nos lleva en esa en esa dirección pero claro, hay que, cada un, se ve que cada región del mundo tiene que hacer su propia experiencia y, y quienes mandan son los que, do, los, los que las grandes empresas y los gobiernos al servicio de las grandes empresas y empiezan por la unidad de mercado pero bueno si eso es la realidad pues te, habrá que aceptarla por principio de realidad, pero hay que ir más allá, hay, hay que generar parlamentos de tipo regional y gobiernos de tipo regional efectivos y de ahí pasar a parlamentos y gobiernos de tipo mundial efectivo, no, no quedarse ahí con, con esa ONU que, que prácticamente actúa como una ONG, nada más, porque tampoco le han dejado ser mucho más que eso. Me pregunto, el mundo con tantas amenazas, no solo de tipo pandémico, sino de tipo ecológico, social, económico, etcétera, puede aguantar mucho más sin un gobierno como es debido, eh, eh, claro, naturalmente que, que rinda al conjunto de la población, cuentas al conjunto de la población, no solamente a las grandes empresas y los grandes poderes que hasta ahora están decidiendo la política mundial. Bien, eh, nos vamos, eh, no sé si Manuel eh, saludar. Manuel Hola Manuel, te veo ahí, sí. ¿Cómo estás? Carlos, ¿cómo estás? Eh, seguro que estáis vosotros mejor que nosotros, porque aquí llueve bastante. No, no, no, no. Eh, llevamos dos días de, como bien, como bien sabes, el Mediterráneo de lluvias así. Eh, también, pues ya veis. Son y, y, y estamos también con unas tormentas tremendas, pero bueno, eh, que llueva que por aquí hace falta. Oye, te quería agradecer el, el, el haber aceptado eh, la clausura de este Congreso, del congreso que como estabas diciendo tú, sorprendente o novedoso o inesperado de, de la Asociación de, de, de Historiadores Latinoamericanos, y qué mejor que tú para clausurar este congreso. Muchísimas gracias por la aceptación. Y como estabas planteando, efectivamente, yo recuerdo a, que por lo menos eh, fuiste uno de los pioneros eh, de hace ya casi ha no sé si dos décadas de crear eh, historia debate. Y que esos coloquios, esos congresos, eh, eh, un, ritmo, un ritmo también muy acelerados, pues entre otras cosas, eh, aún no. Dos historiografías separadas muchas veces por un grandísimo océano, como, ahora, como son las latinoamericanas, eh, la española y ¿no? la europea. Y esas historias de debate que siguen, me eh, parece que fue, y que es un foro de tremendo para eh, conocernos, para debatir y para, en este caso, proseguir eh, la tarea histórica gracias Carlos por aquello, por esto y ahora por clausurar este congreso. Bueno, gracias a ti. Esperamos hacer el quinto congreso internacional de historia de debate en el año 22, porque en el 21 ya es, que es cuando le tocaba, es imposible por la pandemia. Y que podáis estar, pues Ángel, tú y, y otros que estáis oyendo en... Eh, allí pre, allí presente. Seguimos con la idea de hacerlo presencial, aunque tenga una parte eh, digital, un poco por la tradición que supone, porque los hacemos cada año sacobeo y, y como una peregrinación académica a Santiago de Compostela, y claro, eso tiene que tener su parte presencial ¿no? entre otras cosas porque si no, no nos financia y porque la peregrinación eh, a Santiago hasta ahora hay que hacerla a pie o, o en bicicleta o, o, en o, o, o a caballo entonces de alguna manera tampoco queremos en historia de debate perder el pie en lo que ha sido durante tantos años nuestra actividad presencial, aunque en los últimos 10 años, en su mayor parte pues también toda, como ya vosotros sabéis y está y, y estáis haciendo ahora nuestra actividad pues está en internet Gracias. No, simplemente agradecer Josué está sin micrófono así que hablamos ah. los dos Ah, está, ya está bien Bueno, dale Josué entonces Ah, eh, pues agradecer al Profesor Carlos Barros también tuve eh, la oportunidad de estar en uno de los congresos en Santiago de Compostela la en el 2002 y, y fue una experiencia de verdad muy, muy gratificante. De pronto, eh, si hay un tiempo para, para comentar algo acerca de, de, de, esta, de, este, de este momento de la superposición de crisis, crisis económica crisis sanitaria eh, que en algunos países está viniendo con una crisis social y un descrédito incluso hacia la democracia, entonces escuchar las palabras del, del profesor Barros frente a esas palabras eh, esperanzadoras son, es importante aquí en Colombia la situación eh, no está nada bien desde hace tiempo y, y y lo que uno en esta, esta, este territorio a veces adivina eh, es un fortalecimiento de, de los autoritarismos también. Entonces, eh, efectivamente el caso boliviano es una, es una luz de esperanza. Eh, aquí eh, en medio de un proceso de, de paz incompleto eh, y que cada vez está intentando destruir desde, la, desde el mismo gobierno actual eh, la situación eh, y, en, y en las esperanzas es eh, difícil mantener una esperanza en este bueno mira, pero con todo eh, quizá no hemos valorado, porque no ha habido tiempo suficientemente, la caída de, de Trump de, perdón, de Trump, de Trump decimos en España, de Trump en el último viaje mío a Cuba decían ellos Trump, bueno pues Trump, Trump pues la caída de, de, de Trump eh, eh, también es motivo de, de esperanza. Si el autoritarismo que está creciendo en el mundo, eh, si no ha, eh, si no ha con, implantado en los Estados Unidos, es un peligro mundial, ¿no? Como se ha visto, ha, ha creado muchos problemas en, en Estados Unidos, pero también en el resto del mundo. Y el que haya caído, eh, y no ha sido fácil, ¿no? Eh, pues es, es también otro motivo de, de esperanza de que la democracia es la, la opción de futuro. Yo creo que la gran sabiduría del MAS en Bolivia es, a pesar de vivir una historia en América Latina y en unos países donde la democracia está poco valorada, y con razón, porque inmediatamente si.. Si, si no tienes la mayoría, pues das un, un golpe de Estado, ¿no? que es lo que lo que, lo que está pasando constantemente y eso es la historia de América Latina. Entonces eso genera una gran desconfianza a la democracia. Pero vivimos eh, con la globalización, que tiene sus cosas buenas, vivimos una época donde la democracia se extiende y, y hoy no, los golpes no no acaban de consolidarse, igual pasó en Bolivia, no acaban de consolidarse. Entonces hay que poner toda la confianza en la, en la democracia, porque hoy una mayoría social puede transformarse en una mayoría parlamentaria, a pesar de los errores, como en el caso de, de, de Venezuela y en menor medida en Ecuador, a pesar de, incluso en la propia Bolivia, ¿no? A pesar de los errores, si se apuesta fuerte por la democracia con una mayoría social concienciada políticamente, se puede, incluso habiendo perdido el gobierno, volver al gobierno y, y, y llevar hasta el final un programa de transformación social. Entonces, lo de Bolivia es importante y lo de Estados Unidos también, porque claro, eh, eh, con Trump en, al frente del de, de, país más poderoso, de, de momento por poco tiempo, porque pronto... China le va a alcanzar a, a los Estados Unidos, y si no lo ha alcanzado más, pues realmente sería, era todo más difícil. La clave es confiar en la democracia y luchar por una democracia limpia donde la mayoría social concienzada se transforme en una mayoría parlamentaria y, gobierne, y nombre un gobierno que pueda hacer transformaciones eh, sociales. Y la buena noticia última es el, el resultado de las elecciones en, en Bolivia y el resultado de las elecciones en los Estados Unidos de América. Y eso no quiere decir que no haya más momentos de, de retroceso en el futuro y que haya que volver a avanzar, pero no. No, no, no queda otra no eh, con todos los que hemos vivido los 60 y los 70 los que somos de esa generación es que nunca se ha avanzado tanto como eh, eh, en el siglo este en el que estamos ¿no? en América Latina pero en España también ahora tenemos un gobierno de izquierdas que es el primer gobierno de coalición de izquierdas desde la transición a la democracia o sea que estamos viviendo momentos interesantes y eso para muchos que tenían otro tipo de ideas en la izquierda Claro, solo se explica porque una democracia bien utilizada eh, eh, puede dar lugar a un gobierno que transforme eh, las cosas. Eh, no digo que sea la, la, la revolución purificadora, esa eh, así idealista con la que se soñó y que, no, y que nunca, nunca llegó a cojar en, en ningún sitio, sino estoy hablando de, de transformaciones en el día a día que... Que, que mejoren la vida de la gente, que en el fondo es nuestro objetivo. Y a la hora de tener un compromiso de los historiadores para analizar el pasado, qué otra cosa podemos hacer, comprender el presente críticamente ese hijo y ayudar un, un, un, un, a un futuro más feliz, eh, no solo para las clases sociales populares, sino para las identidades que en un momento dado pues, eh, pueden sentirse oprimidas y son muchas, eh, tanto históricamente como hoy en día en todo el mundo. Bueno, entonces, eh, siga, uh, bueno, sigue llegando la, la, la, las felicitaciones y el agradecimiento por la conferencia del profesor. También, pues, están, uh, eh, desde, desde Cuba. Uh, también nos están saludando desde Cuba, también nos están saludando desde México nuevamente. Y bueno, acá hay una pregunta, yo creo que con esto cerramos profesor, desde, la compañera no, perdón de David Montoya saluda al profesor Carlos Vazos desde España y bueno su pregunta es podría profundizar sobre la, sobre la categoría de condición de producción según su investigación por qué se olvidó bueno esa es la la pregunta yo creo de bueno eh, yo David. he vuelto a mis a mis lecturas y a mis escrituras juveniles ya lo decía porque después eh, de la transición en España, bueno, me dediqué a la historia medieval, a la historiografía, olvidé mis, mis lecturas marxistas, y etcétera, y las recuperé, y las recuperé ahora. Y, y lo que había escrito en su momento sobre el concepto de condiciones de producción ha sido confirmado o no. Es decir, en, eh, el volver a, a, a, los, a los orígenes del marxismo t tiene esa ventaja de que evitas... Eh, las, los resúmenes, eh, sobre todo estructuralistas, eh, José Fontana, decía, decíamos, decíamos al marxismo ese de catecismo, decía, ¿no? De catecismo, sobre todo estructuralistas y, y como eso se me preguntó otras veces con motivo de la, de la salida del libro, eh, estuve buscando, y en el Marta Hanecker, que, que fue donde más marxismo aprendió mucha gente, no de mi generación, de la que vino inmediatamente después. Por ejemplo, se habla de fuerzas productivas, de relaciones de producción, de modo de producción, de formación social y no del concepto de condiciones de producción, que, que Marx y Engels lo usaban masivamente y los marxistas de ese tiempo también, incluso el propio Stalin, que nos legó una, un concepto absolutamente objetivista y descrito Activista poco dialéctico del término nacional, pero él empleaba el concepto de condiciones de producción que después desapareció, pero no desapareció del lenguaje marxista, desapareció de los trabajos académicos absolutamente, porque se, se, se pensó que, que había que beneficiar, pues, eso. Un, un, una, unas, unas herramientas de tipo general que explicaran lo que es el capitalismo eh, eh, que la sociedad está dividida en, en exportadores y en obreros y, en, y empresarios eh, cuando la realidad política inmediata que es la que analiza Marx y, y fue lo que me sirvió a mí para llegar a estas conclusiones explica que hay muchas más cosas que dentro de las clases hay fracciones de clases de estamentos ya lo expliqué y que la sociedad no solo se organiza en clases, se organiza y en Estado, sino se organiza también en sociedades nacionales o de tipo comunitario, generalmente en sociedades nacionales. Y Marx utilizaba un concepto, como siempre, como no dejaron un resumen sistemático de sus conceptos, no hicieron ningún manual, lo hicieron otros, pues etcétera, con otras intenciones y con buenas otras buenas intenciones siempre, pues quedó ahí, fuera de. Y, y, y claro, ahí es donde decía que para, para estudiar el fenómeno nacional es esencial eh, pues el, la historia y es esencial eh, el territorio ¿no? y, y, y, qué, y, quién, y, ¿y en quién me inspiré yo para prestar atención al concepto de condiciones de producción? pues en un bolchevique ruso judío sionista, porque hay un, históricamente un sionismo de izquierdas etcétera, que para estudiar la identidad, digamos, del pueblo judío a lo largo de la historia utiliza el concepto de condiciones de, de producción. Eh, claro, murió el pobre, murió en el año de la revolución, en 1917. Por lo tanto, pf, eh, pf, en esos años todavía estaba muy fresco eh, eh, el acudir a, a los textos de Marx, después acudía más bien a los textos de Lenin y finalmente a los de Stalin. ¿no? Para, para, para aprender marxismo y para aplicar, para utilizar el marxismo como guía de la acción entonces Gorhoff insiste mucho, utiliza solamente ese concepto lo explica a su manera, yo estudiando después eh, eh, los textos de Marx y Engels creo que se equivocó en algunas cosas pero tenía razón tiene que haber un concepto que explique que eh, la identidad de los pueblos tiene una base material que no es un producto ideológico, que eso a eso estamos muy acostumbrados por ejemplo en España, donde son muy fuertes no solo el nacionalismo español, que se niega a sí mismo, sino los nacionalismos periféricos que no se niegan a sí mismo. Y entonces parece que es un producto de la, de, de, de la ideología o que es un producto del nacionalismo o del Estado contemporáneo, ¿no? cuando realmente eh, la nación siempre tiene en todas las épocas históricas una base material, como todos los hechos eh, históricos, con algo de complejidad por no decir todos etcétera eso es la gran la gran aportación del marxismo en una época donde Engels decía que en la universidad no se hacía historia económica, en historia social se hacía solamente historia ideológica, lo hizo así, ¿eh? casi textualmente, etcétera. En el año aproximadamente 1890-91, él murió un poco después. Entonces, en ese sentido, ellos aportaron eso, eh, la importancia de la economía y de la sociedad en la historia. Y claro, no tiene muy sentido, muy, mucho sentido para el marxismo posterior que eso no se aplicara al hecho nacional. Y que si dijera eso, que, que si, teniendo su base real no deja de ser una simplificación, eh, en fin, exagerada, ¿no? decir, que Marx era internacionalista, no le importaban las naciones. Claro que le importaban las naciones. Decía que el proletariado antes de, es internacionalista, pero antes debe ser nacional, si no, no puede gobernar, eh, conseguir el poder en su, en, su propio, en su propio país. Y en algunos casos llegó a decir que.. Eh, que, que lo nacional tiene que estar antes que los intereses de clase, en razón de la estrategia de liberación del proletariado, empleando los términos de la época, se refería a Polonia... Y Irlanda en su tiempo, antes tiene que estar la liberación de Polonia y la liberación de Irlanda que los propios intereses de clase de los obreros irlandeses y polacos, nos ha dejado muchos ejemplos de algo que ya sabíamos, que era un investigador digamos, que empleaba conceptos de una manera muy flexible que no se regía por ningún criterio priorístico que todo concepto que utilizará hay que estudiarlo en su obra de una manera evolutiva porque él va cambiando el contenido y el uso y el uso que le da y que siempre se negó a crear a, a, a, a escribir un manual y cuando algunos franceses lo dijeron en francés dijo que él si, si eso es ser marxista dijo marx yo no soy marxista y pues el marxismo que nos han vendido después sobre todo a partir de Stalin y del estructuralismo francés, pues fue en ese sentido interesante porque permitió que se divulgara mucho el marxismo, pero nos escapó, es decir, nos dejó sin esa creatividad que tenían los fundadores, con la excepción, con muy pocas excepciones, quizá la más sobresaliente era de Antonio Granchi en Italia porque estaba en la cárcel ¿eh? y no pudo llegar a él la represión de Stalin, si no, tampoco hubiera sobrevivido más. El pueblo tampoco no sobrevivió mucho, porque con todas las enfermedades que tenía, y en la cárcel no solo murió, lo dejaron morir. ¿no? Bueno, tenemos uh, que agradecer nuevamente al, al profesor eh, Carlos Valls por haber eh, ha aceptado la, la invitación a que pues, esta conferencia magistral, y asimismo mismo también eh, queremos agradecer a todos los que nos, están, que nos han seguido por, por la transmisión de Facebook. Y bueno, agradecerle nuevamente al profesor eh, eh, Carlos Vazos a nombre de la Asociación Latinoamericana de Historia. Y bueno, esperemos eh, encontrarnos en, en, otro, en otro evento. Yo creo que vamos a ir coordinando más, más eventos. Y bueno, eh, agradecerle nuevamente y, bueno, a ver sus eh, palabras de, de despedida. Pues, eh, bueno, gracias a vosotros, El Ángel, Manuel, Gabriela, gracias Muchas a vosotros. Gracias,